Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras tres jornadas de caza en Parque Fernando Hoy os traigo el resultado Una serie de diamantes y troll Que he abatido con diferentes armas Y sin más preámbulo, comenzamos Llegamos a la orilla del lago Vamos a mirar con los prismáticos Mira, ahí tenemos un cervicapra Vamos a ver... Tenemos una hembra de mulo y ahí tenemos otro un media. Cogemos nuestro solo Apuntamos y disparamos. Abatido. Y vamos a, a recoger nuestro animal. Venga, tarrete. búscamelo. Bajamos despacito. Ahora vamos a correr un poquito más. A ver si podemos. Llegar Ya vemos al perrete que nos llama ahí Corremos Ahí vemos que viene el otro Vamos a ver si hace el lance Y disparamos Abatido Hemos abatido a los dos Y vamos a recoger primero a, a nivel 3 A ver la puntuación que nos arroja La hembra de, de mulo ha salido corriendo 99, 90 Casi 100 Le hemos dado en el, en el hígado y vamos a recoger el, el nivel 5. A ver qué puntuación nos, nos arroja. Un diamante 137,50. La verdad que tiene una, una cuerna muy bonita. Es un animal curioso este. El de picabra, me gusta. La verdad es que es una lástima que solamente lo, lo conozca en, en el juego. Y ahora os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido batido. En el lago grande que tenemos hay los Prados de lupino Justamente al norte, que es una zona de, de Cervicapra muy buena. Vamos a seguir por la orilla buscando y si no encontramos nada continuaremos cazando. Seguimos en el lago grande de prado Lupinos. Vamos a mirar por los perismáticos. A ver si encontramos algo. Ahí nos vemos nada la orilla. Seguimos mirando. y Mira, ahí tenemos un ciervo. Un mulo nivel 5. Madre mía que cornamete tiene. Cogemos el 3006. Apuntamos y disparamos. Vamos a tirar otro para asegurar. Bien, abatido. Y ahora vamos a, a recogerlo. Venga, parrete, búscalo. Vamos hacia él, ya sale Perrete como, como una bala, nos levantamos y vamos corriendo, y a ver qué puntuación nos, nos arroja nuestro ciervo mulo nivel 5. Ya vemos ahí el contorno hacia Nos acercamos despacio, se ha quedado clavado con el segundo tiro, vamos a hacer una foto a Perrete, la verdad es que es una foto bonita. Y ahora sí lo vamos a, a recoger. Vamos a ver qué puntuación es. Sí, perrete, sí. Vaya, un troll 308,20, por poquito no ha sido. No ha sido diamante. Y continuamos. Vemos ahí un grupo de, de mulos. Nivel 3. Una hembra. Otro nivel 3. Ah, un, otro, mira, un nivel 5. A ver si tenemos mejor suerte que, que la anterior. Cogemos el 3006 y... Disparamos. Ha caído clavado. Salen todos corriendo. A ver si puedo hacer otro lance. Vemos que hay otro grupo. Vamos a ver. Este que va andando. Y disparamos. Otro abatido. Salen todos huyendo hacia el norte. Venga, perro, búscalo PRT Que lo tienes ahí al lado Recargamos la munición de, del M1 Del 3006 Y vamos a la, la puntuación que nos, que nos arroja Estamos ya llegando Vemos la presión energética que tenemos ahí Han oído tanto lo que estaban aquí Como lo que estaban ahí más al fondo ya estamos llegando a, a nuestro nivel 5 Y tenemos también antes el, el otro que creo que era un, un nivel 2 es un poquito de rete. Vamos a ver qué nos arroja Sí, efectivamente Un nivel 3 Y ahora vamos a ver lo que nos interesa Que es el nivel 5 A ver si nos arrojará un diamante Vamos a ver si podemos hacer una foto que tiene una cuerda muy bonita venga foto hecha y vamos a, a recogerlo si sí, diamante efectivamente un diamante 337 con50 vaya cuerna que tiene más cerradita arriba como a mí me gusta en forma de, de rombo y vamos a, a disecarlo Ahí está, perrete. Os voy a poner al mapa. ¿Veis dónde ha sido abatido? En esta zona de aquí. Que es muy buena zona, tanto para axi como mulo, ciervo y búfalo de agua. Ahí vemos otra llamada de advertencia. Bueno, que la escuchamos. Vamos a mirar. Mira, ahí vemos hembras, ahí vemos otro macho. Pues mira, me voy a animar y voy a hacer el lance. A ver si se quita detrás del árbol. Vaya vale, está ahí en el árbol. A ver si saliera. Vamos a coger el, el reclamo. A ver si se tranquilizará un poquito y saliera del árbol. Mira ahí lo vemos. Mira ya parece que tenemos mejor, mejor posición. Van dando. Pues sí vamos a hacerlo desde aquí. Lo vemos ahí y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón. Sale corriendo, pero ya. Ya ha caído. Venga, perrete. Búscalo. Vamos a por él. Salimos corriendo. Todos los animales que tenemos enfrente se han venido hacia. Hacia adelante Huyendo. Perrete no lo encuentra porque estábamos un poquito largo. Así que vamos a, a guiarnos por GPS lo que pasa que parece que se nos acaba de buguear el gps porque no nos aparece la, la marca del animal vamos a ver si seguimos corriendo vamos a buscarlo no lo vemos por aquí perrete ya me llama ya he encontrado el, el rastro de sangre y vamos a, a por perrete porque parece que se nos había bugueado el, el gps y no nos salía el el paraguitas verde, como yo le llamo. Ya seguimos el rato, vemos ahí el impacto, muy ensangrado, y vamos a recoger a nuestro animal. No por una buena, pequeñita, pero bueno, es un lance bonito. La verdad que, que está muy bien. Vamos a seguir mirando por el, por los prismáticos, y si no vemos nada, continuamos cazando. Acabo de escuchar una llamada de apareamiento de un búfalo de agua. Me voy acercando al achado mira, ahí lo tenemos, Nos ha escuchado, se levanta, vamos a coger la corre curvo, con flecha de 700 gramos, apuntamos despacito, y vamos a disparar. Ahí, hemos visto como la flecha ha impactado a cámara lenta, sale corriendo, disparamos otra, pero esa hemos fallado. Yo creo que si sí le hemos dado en el pulmón. Venga, Perrete, búscamelo. Nos ponemos de pie. Vamos a ver el sangrado. Ya perrete no buscará si efectivamente un órgano vital. Y ahora vamos a buscar a nuestro búfalo. Legendario, ya vemos ahí el contorno Cian. Perrete todavía sigue buscando la sangre. Esta vez le he ganado la carrera yo, pero pues, estaba más cerca. Y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Madre mía, qué cornamenta tiene. Bueno, pues si sí le da la segunda, mira, <ríe> Qué gracioso, le dan el cuerno, la segunda flecha. Qué curioso. Vamos a hacer una foto a la flecha en el cuerno, la atraviesa el cuerno. El terreno nos está llamando. Qué curioso. Vamos a ver. Efectivamente, vaya. Un oro, un troll. 165. Por muy poquito no ha sido diamante. Hay que fastidiarse. Pero aún así, tiene una cuerna preciosa. Y ahora os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido nuestro búfalo legendario. Enfrente tengo un grupo de cervicapras. Voy a hacer, voy a intentar hacer el lance con el arco. Vamos a ver. Mira, ahí vemos a un nivel 5. Disparo toda fecha. Le hemos impactado. A ver si puedo hacer otro lance. A esa, pero ya sale corriendo. No, hemos fallado. Pues vamos a, a recoger a nuestro nivel 5. A ver qué puntuación da. Venga, Perrete, Búscalo. Vamos a ver. Vemos así un buen impacto. Doble pulmón. Vamos a mirar. mira ahí vemos. Mira, Una hembra albina. No, pero no, no voy a hacer el lance a las hembras que me da penita. No vemos nada más por allí. Y vamos a recoger. Vaya, otro troll. Otro troll. 130. Pero una cuerna muy bonita. Así que vamos a, a guardar la pieza, ya la veremos si la de o no de seco Y pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido Esta perro estoy porque tenemos ahí enfrente un puma Voy a intentar hacer el lance con el arco Vaya, nos ha visto, sale huyendo A ver si puedo hacerle otro un más largo con la flecha Calculando la trayectoria, no, veremos hemos fallado Así que vamos a, a cambiar de táctica y vamos a coger el rifle, que este sí que nos falla. Vamos a buscarlo, vemos que vaya andando, apuntamos entre los árboles y disparamos. Se ha quedado clavado, veis cómo se ha quedado así con, con la cabeza humillada y ahora vamos a, a recogerlo. Vemos aquí nuestra flecha, la recogemos y la retrorezaremos en, en otro lance. ¡Venga, parrete, búscalo! Y vamos corriendo a recoger a nuestro Puma, legendario. Y esperemos que sea diamante, porque vaya, ya llevamos estos días un, unos cuantos trolls. Ya vemos ahí el, el contorno, Fian, en la posición que ha quedado Con la cabeza humillada Y los cuartos traseros levantados Ha sido un muy buen impacto Madre mía Como se ha quedado el animal Y vamos a ver Un diamante 39,70 Madre mía Madre mía Que bicharraco Vamos a disecar A nuestro puma Y ahora os pondré el mapa Para que veáis dónde ha sido abatido Veis aquí en esta zona de aquí De estos dos lagos y continuamos. Llevo casi un kilómetro persiguiendo las huellas de un cervicapra nivel 5 que vi antes. Lo tengo ahí delante. Cojo el solokin. Y disparamos. Ha sido batido nuestro, nuestro animal. Venga, perrete búscalo. Y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja. Voy a poner el mapa. Ver si la zona está espadrada. Allá batí antes el puma. Y ahora aquí el... El antílope cérdica para... Ya Perrete nos llama... Y vamos a ver qué puntuación nos arroja... Vamos a loger a Perrete... Y a recoger nuestro animal... Diamante... 135,60... Un diamante por, por poquito... La verdad porque ha sido por, por 60 centésimas nada más... Pero una cuerna preciosa... Así que lo vamos a a disecar y vamos a decir a Perrete que se siente un poquito y vamos a, a elogiarlo un poquito vamos a darle una galletita venga Perrete que te lo has ganado muy bien que te gusta mucho las galletitas y vamos a ver si vemos algún otro animal no vemos nada bueno Perrete 20 y ahora volveré a poner el mapa para que veáis en estepa dorada ¿no veis dónde